Hola, continuamos con la nomenclatura de arcanos, ya que aprender correctamente a nombrar los arcanos va a facilitar entender los demás temas de arqueros, arquinos, alcoholes, etcétera, los demás compuestos orgánicos. Es la base de la química orgánica entender la nomenclatura de arcanos para avanzar en este tema. Aquí les presento una maqueta del de octano. Tenemos 8 átomos de carbono de la maqueta se puede representar en fórmula así esta es su fórmula semi desarrollada donde nada más están desarrollados los carbonos pero los hidrógenos están condensados esta es la fórmula desarrollada del octano pero vemos que es más compleja hacerla, más laboriosa por lo tanto la que más se utiliza es esta hay otra que es más cómoda que es la fórmula de 10 puntos. Cada punto corresponde a un carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se supone que aquí están todos los hidrógenos, pero nada más se marca, la línea. Aquí, como vemos, todo el carbono siempre va a tener 4 enlaces, su tetravalencia, los 4 enlaces que debe tener. La puedo mostrar aquí. También aquí cumple con ese punto. Es importante que para nombrar los compuestos siempre, como dice la regla 1, Contemos la cadena no interrumpida, en este caso es una cadena lineal, aunque esté así o así, todo sigue siendo una cadena, sigue siendo una cadena lineal, porque si contamos los carbonos vamos más a una línea retorcida, pero es una línea que no se interrumpe. Para un compuesto cíclico, como el ciclo hexano, se representa la fórmula semidesarrollada, la desarrollada y la de líneas y puntos. Esta es la que más se utiliza para los puestos cíclicos y en general. La condensada es la que no se utiliza en química orgánica específicamente porque es importante la forma que tiene la molécula y esa forma la va a dar siempre este tipo de estructura. Aquí podemos ver un compuesto ramificado. Si se fijan... Tenemos una línea interrumpida. Si yo uno todos los carbonos con mi dedo, por una línea, pero para poder tocar este, se interrumpe. Esta es la ramificación. Esta ramificación tiene un carbono, por lo tanto es el metil. En la posición empieza a contar de aquí 1, 2, 3, a la posición 3. Este compuesto es el 3 metil octano. Para representar el tres metil octano. Puede ser esta fórmula o esta. Si es esta, este es el mismo compuesto, porque empieza a voltar según la regla del extremo más cercano donde está la ramificación. Carbono 1, 2, 3, o carbono 3, está una ramificación metilocal. Aquí sería 1, 2, 3. se fija el mismo compuesto, nomás que se ha volteado. Se lo pueden hacer de una manera u otra, el nombre es el mismo. Se puede representar también con la fórmula de líneas y puntos, así. La fórmula del 10 puntos, este es el 3-metiloctano, se le puede que le ponga la ramificación metil o este, este puntito indica el metil. Como ustedes gusten, la fórmula que deseen es válida. Ahora este compuesto, como verán, he puesto otra ramificación. Son 8 átomos de carbono y 2 ramificaciones. Ramificaciones de un átomo de carbono, ramificaciones Iguales, ramificación metil y ramificación metil. Por lo tanto, este se representa así, con la fórmula semi desarrollada, así, y con la fórmula de líneas y puntos, así, de esta manera o de esta. Si ya se utilizan esta, recuerden siempre considerar los cuatro enlaces que debe tener el carbono. Aquí, por ejemplo, ya no es CH2, dice CH porque ya utilizó este carbono tres enlaces para unirse con con los carbonos y el que le falta para formar sus cuatro enlaces es el hidrógeno. Aquí este carbono utilizado con cada carbono y los dos que le faltan se enlaza con el hidrógeno. Si van a utilizar esta fórmula, consideren la tetravalencia. Aquí se nos entiende y aquí están los tres hidrógenos, los dos hidrógenos, el hidrógeno, etc. Recordamos que cuando son ramificaciones iguales, entonces se ponen prefijos D porque son dos, si fueran tres fuera tris y así sucesivamente aquí puse otras ramificaciones, tres ramificaciones iguales por esta razón en la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 3, 4 y 6 hay tres metiles como el tipo tri. aquí tengo dos ramificaciones diferentes, esta ramificación tiene dos átomos de carbono, esta ramificación se llama etin y esta ramificación se llama metil por orden alfabético, dice la regla, primero se escribe el, la posición numérica donde, de la cadena más larga donde se encuentra esta ramificación. Esta en el carbono 3, 3 este este en el carbono 6, metil octano. Se puede representar como una semi-desarrollada o como una línea de puntos, Así, y esto corresponde al etil y el metil.